Hola, ¿qué tal? Soy la Conia Churra y le quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a Erna González. Ojalá que esté súper motivada a cocinar y a comer cosas ricas y saludables. Te mando un beso.